Vamos a resolver este ejercicio en el que nos dan un plano definido por sus trazas VA y HA y nos dan las proyecciones horizontales de cuatro puntos que están contenidos en ese plano, perdón, nos dan las proyecciones verticales de cuatro puntos que están contenidos en ese plano eh, formando un cuadrilátero. Entonces nos piden las proyecciones horizontales de esos puntos y del cuadrilátero. Para poder resolver estos ejercicios acordaros que es necesario saber bien las condiciones de pertenencia de una recta o de un punto a un plano. Un punto estará dentro de un plano si pertenece a una recta que está en el plano y una recta estará en el plano si las trazas de la recta coinciden con las trazas del plano. ¿vale? Para eso lo que tengo que hacer es precisamente hacer cumplir eso, pasaré por cada punto una recta que me aseguraré que esté en el plano ¿Vale? pues si yo meto el punto en esa recta entonces el punto también está en el plano puedo utilizar cualquier recta siempre que esté en el plano las más cómodas son las horizontales, las frontales habitualmente pero es verdad que en estos casos si podemos hacer rectas que pasen a la vez por dos puntos pues siempre nos ahorramos un poco de trabajo y ganamos esa actitud seguramente es lo que voy a hacer, ¿vale? voy a pasar por ejemplo por los puntos AB o A2 y B2, las proyecciones verticales de esos puntos la proyección vertical de una recta y me aseguraré que esa recta esté en el plano de forma que en la proyección horizontal me será prácticamente inmediato poder hallarlo ¿vale? repito, eh, tomo los puntos o las proyecciones verticales A2 y B2 y por, no, esto no lo quería dibujar yo así, vale. por A2 y por B2 voy a dibujar mediante la escuadra y el cartabón una recta que pase por las dos proyecciones. bien Para eso, me he vuelto a cerrar, voy a dibujar con línea de trabajo una recta, que sería esta, eh, es la proyección vertical de una recta que pasará por A y por B. Voy a ponerle nombre y voy a llamarle la recta M, por lo tanto, al ser su proyección vertical, será, esa será M2. sub Si M está en el plano, quiere decir que las trazas de M, deben de estar sobre las trazas del plano, esta será su traza vertical, puesto que esta es la traza del plano y la traza vertical tiene alejamiento cero, así que su proyección horizontal ha de estar, esto me, me, me he equivocado yo, no lo he puesto bien, ahora sí, su traza, eh, la proyección horizontal de esa traza vertical estará en este punto de aquí, ¿vale?, este punto de aquí será la, el, es el punto en el que esta recta M tiene cota 0. así que en ese punto de ahí tengo la traza horizontal de la recta M pero en proyección vertical en proyección horizontal ha de estar en este punto ¿vale? así que ahora uniendo estos dos puntos que tengo aquí obtengo M sub 1 proyección eh, Proyección horizontal de la recta M que está en el plano. Le pongo nombre y también puedo hallar entonces dónde está A1 y dónde está B1. ¿Vale? Siempre me muevo en perpendicular a la línea de tierra y ahí, aquí tengo A1 vamos a ponerle nombre a 1 y b 1 b 1 bien ya tengo las proyecciones horizontales de dos puntos, lo mismo voy a hacer con C y D. ya digo que puedo usar cualquier recta ¿eh? pero en este caso estoy usando rectas que aprovecho y que pasen por dos puntos a la vez siempre que pueda me va a ser más cómodo así que otra vez vuelvo a sacar la escuadra del cartabón, me voy a alinear con C2 y con D2 Habría de corregir un poco, ahí y hago pasar como he hecho antes la proyección vertical de una recta, en este caso le voy a llamar la recta N N2 que estará en el plano y pasará por C y por D, si está en el plano sus trazas han de coincidir con las trazas del plano así que voy a hallar la posición de esas trazas como la, lo he hecho antes vuelvo a sacar el lápiz, es verdad que esto habría que hacerlo con, con escuadra y cartabón Así que voy a hacer, eso es, una sería esta que acabo de hallar, de hallar aquí me da bastante, una posición bastante similar a la anterior pero la puedo identificar y aquí bajando en perpendicular a la línea de tierra hallaré la traza horizontal de la recta N. Bueno pues ya sé entonces que N sub 1 es... Una recta, una línea que, pas que pasará entre estos dos puntos de aquí. ¿vale? Este de ahí es N1. ¿vale? Pues entonces vamos a ponerle nombre y eh, ahora sé que los puntos C y D, por estar en la recta N, C sub 1 deberá estar en N1, C sub 2 también deberá estar en N1, así que con la escuadra del cartabón en vuestro caso yo lo voy a hacer directamente con el lápiz bajo desde C2 sub en perpendicular a la línea de tierra, voy a deshacer para poner el mismo color que tenía antes desde C2 sub bajo en perpendicular a la línea de tierra y donde corte a N1 ese será el punto, la proyección horizontal del punto C, C 1 y desde D2 hago exactamente lo mismo de forma que en este punto de aquí acabo de obtener C 1 vamos a ponerle nombre, acordaros que aquí es muy importante tener claro cómo ponemos los nombres y poner todos los nombres que podáis porque si no se nos puede liar mucho la cosa, tengo D sub 1 por lo, tanto, por lo tanto, tengo la proyección horizontal de los cuatro puntos que forman el cuadrilátero. Si quiero hacer la proyección horizontal del cuadrilátero, lo único que tengo que hacer es unir por orden a sub 1 con b sub 1. Eh, de b pasaríamos a d, cuidado porque aquí hay un error... Realmente, si es un cuadrilátero el orden de, las, de los vértices debería ser consecutivo, de B pasaríamos a C ¿vale? pero en este caso me he equivocado yo y, y los he puesto mal ¿vale? Acordaos que los polígonos siempre se han de nombrar sus vértices consecutivamente con lo cual aquí estoy cometiendo un error ¿vale? estoy uniendo A, B, D cuando realmente debería unir C el fallo ha sido que estos dos deberían estar eh, nombrados al revés, este debería haber sido D2 y este C2, pero bueno, lo importante es que entendamos bien el, el concepto de lo que he hecho, ¿de acuerdo? Vale, eh, nada más, espero poderos haber ayudado, si tenéis algún, alguna duda me podéis preguntar, ¿vale? Gracias.